Representantes del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Unión de Juntas de Vecinos de San Francisco de Macorís, Frente Estudiantil de Liberación amigabel Felabel y otras organizaciones que componen el movimiento social y popular de este municipio anunciaron en la mañana de este lunes se unirán a la convocatoria de huelga por 24 horas para el próximo lunes 29 del corriente mes. Las condiciones sociales y económicas por las cuales atraviesa nuestro pueblo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 turno tercero regional